Bienvenidos a NotiSeñales. El día de hoy les presentamos un avance informativo. La administración del presidente Iván Duque está por finalizar. Por esto, junto al presidente electo Gustavo Petro, se encuentran realizando diferentes empalmes. Pero dentro de estas reuniones, ¿qué se está hablando sobre las personas con discapacidad? Veamos la siguiente nota. Hola, un saludo para toda la comunidad sorda colombiana a todos aquellos que se conectan con nosotros hoy en Noti Señales. La comunidad sorda nos ha estado preguntando insistentemente acerca de cómo va el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el del presidente electo Gustavo Petro. Pues justamente hoy estamos con el señor Byron Flores, la persona encargada de este empalme, el enlace desde Discapacidad y en la consejería. Señor Byron, cuéntenos cómo va ese proceso en este momento y qué se espera para más adelante para que la comunidad sorda que está tan inquieta a este respecto pueda conocer cómo va esto y cómo va atado al plan de desarrollo. Gracias por acompañarnos hoy en NotiSeñales. Bueno, mil gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial a la comunidad sorda y a los intérpretes que hacen la voz para que ellos puedan expresar y comunicarse con todas las demás población. El empalme se ha articulado de una manera muy respetuosa por la, con la población con discapacidad, donde se convocaron eh, diferentes tipos de discapacidad a lo largo del país, donde eh, vino gente de San José del Guaviare, de los Santanderes, de Antioquia, de Atlántico, también participaron eh, las cuidadoras familiares, dando muestra a poder hacer una política real de inclusión, eh, no solo de la población con discapacidad sino también de las diferentes culturas de las regiones de nuestro país. Eh, estamos recibiendo la información, se le presentará un informe al director de, de la coordinación del de, de DAPRE, el doctor Luis Fernando Velasco, quien, quien es tiene la vocería y es la persona encargada de esta cartera en efectos del gobierno entrante. Eh, ¿Cuál va a ser el, digamos, la dinámica? Eh, Poder convocar ya posteriormente a la población con discapacidad y hacer una gran concertación, un gran pacto, que es lo que siempre ha expresado eh, nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, eh, cuando se logren generar estos espacios eh, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, son todos ustedes invitados como organizaciones, y población civil en aras de hacer una política real de la discapacidad. Perfecto, pues entonces aquí para toda la comunidad que lo acaba de ver ya son testigos de que este empalme se está haciendo de una manera constructiva, también construyendo este Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez ustedes vieron que nosotros para esta tercera semana de septiembre del 22 al 24 vamos a llevar a cabo el octavo Congreso Nacional de la situación de la persona sorda en Colombia. Pues bueno, esperamos que el enlace del doctor Byron pueda acompañarnos y pueda conocer un poco más de la comunidad sorda para que esto también a su vez alimente la construcción de este plan de desarrollo. Ustedes saben que este Congreso busca como objetivo establecer un manifiesto a través de todas las inquietudes de la comunidad sorda, que sirva también para alimentar los procesos de gobierno Petro, ¿verdad? Por supuesto, eh, todo lo que sea para beneficio de la población con discapacidad, estaremos prestos no solo sino a escuchar, sino también a atender todas las recomendaciones que surjan en estos espacios que son de gran importancia. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Mil gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, un saludo muy especial nuevamente. Eh, y bueno, tenemos una tarea muy importante que es articularnos como sociedad y generar unos espacios reales de la inclusión social, que es lo que tanto hemos buscado. Perfecto. Muchísimas gracias. Como vimos en la nota anterior, la información producto de las reuniones de empalme son insumo para el plan de desarrollo del siguiente gobierno. Si tú como persona sorda tienes alguna idea que pueda aportar al plan de desarrollo, puedes realizar un video en lengua de señas o escribirnos al correo. Nosotros recopilaremos la información y la haremos llegar a los responsables en relación al plan de desarrollo. El correo es el que aparece en pantalla. Tu propuesta es bienvenida. Por otra parte,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 Photoshop, Illustrator, Blender, que en conjunto permiten diseños artísticos mejorados. Muchas gracias. Así como esta persona pudo hablar de su negocio de diseño gráfico, si conoces a alguien que está iniciando su emprendimiento y quiere dar a conocer sus productos, dile que nos mande su video. Nosotros lo publicaremos y así llegará a más gente. El video debe llegar a este correo que aparece en pantalla. Pueden grabarse en lengua de señas y grabar su portafolio de productos. Son bienvenidos. Por otra parte, si quieres conocer las distintas emisiones anteriores y los envíos de notiseñales, recuerda que puedes ingresar a la página de Fenascol Digital. Observen. Así es. Dentro del portal encontrarás diferentes temáticas que aportarán conocimientos nuevos. Hemos llegado al final de este avance informativo de Noticienales. Espera la próxima emisión.